Hola, buenos días mis Curlys, ya sabes que soy Carmen Mange, la creadora de la página web CurlyMange.com Es una página de moda, belleza y reflexiones y de productos para el cabello Y que también que, que lo que hago es hablar sobre nuestro cabello afro, kinky, curly, coily, Panocha o el nombre que ustedes le quieran dar Que lo más importante no es el nombre sino cómo cuidas tu pelo Y hoy vamos a hablaros de, este, de estas extensiones que son para las personas que no quieren gastar dinero, eh, quieren ahorrar tiempo, no quieren complicarse la vida, no quieren hacerse el big job, y, pero sobre todo para aquellas personas que no les gusta mucho perder el tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque estas extensiones no están puestas de forma normal, como otras veces suele poner, ¿vale? Eh, lo que yo llevo. Es un casquete, ¿de acuerdo? Ahora les explico lo que es un casquete. Eh, las extensiones se pusieron sobre una peluca, sobre una, una peluca, una redecilla redonda, ¿vale? Sobre ella se pusieron las extensiones y luego la peluquera cogió y me la puso encima y me cogió alrededor. Simplemente eso y ya está. De forma que el trabajo que hizo fue hacerme lo que es el timini o las, o las tretas raíz, que yo las llamo, y simplemente poner el casquete encima y ya está. ¿Cuáles son las cualidades y las facilidades de este producto, no, de este cabello? Uno, pues lo que os he dicho, es muy sencillo. Dos, que es muy fácil de quitar. Este es cuando te ponen tizas, aparte que no puedes lavarte bien el pelo. Luego para quitártelo es una pesadilla porque claro, tienes que estar moviendo el cuchillo o lo que sea, o las tijeras. No, Este simplemente es quitarte lo que es el, el hilo de alrededor, que son 5 o 6 puntadas. Y ya te lo quitas encima y ya está. Lo lavas y te lo puedes volver a poner. Incluso sobre el mismo timini, después de lavarte el pelo o vas y que te, hacen, te hagan los nuevos, ¿vale? Eh, las desventajas, voy a hablar primero de las desventajas de este, de este producto. El brillo, es la única desventaja que encuentro, es el brillo eh, que hace que no aparca tu pelo si la gente está cerca. Algo que voy a intentar solucionar, voy a averiguar cómo quitar brillo a un pelo sintético. Pero lo demás son todos... Todos son pros, ¿no? Estoy bastante contenta eh, con este cabello porque, uno, eh, lavarlo es muy fácil, es sintético, lavarlo es muy fácil y se queda bien. Dos, es barato, ¿vale? Me costó muy poco. Tres, eh, es, es un cabello que, que simula que es muy parecido al nuestro, por lo tanto... Eh, a nada que te, si te dejas pe, pelo delante, simplemente tienes que a lo mejor eh, pasarle la plancha o en mi caso yo me hago simplemente unos, unos, unos locks, ¿sabes? Y luego ya le paso el cepillo y ya está. ¿Y qué más puedo decirles de pelo? Pues que es muy fácil de quitar, es muy fácil de quitar y eso es lo que a mí me gusta. Me gusta mucho, no me gusta complicarme la vida, me gustan las cosas sencillas y eso es lo que quiero. Entonces, por eso quería hablarles de este pelo, que me parece que es una opción para las personas que no quieren gastarse mucho dinero. Y al ser sintético, aunque no dura tanto como el natural, pero sí te puede durar varias puestas y cuando te lo quitas, uh, lo haces como hice yo, lo lavas, lo peinas y lo guardas bien en un plastiquito, te va a durar muchísimo también, ¿vale? Y eso es lo que quería contaros sobre este cabello, porque me habéis visto y diré, esta chica ya le ha crecido tanto el pelo. Me ha crecido porque este... Este ya es mi pelo, ¿vale? Este es mi cabello, o sea que ya está largo. Y me he cortado hace poco las puntas, pero ya está muy largo, ¿ok? Así que sí que me ha crecido. Y nada, un besito. Antes de irme, tengo que deciros que leáis mi, mi último libro, eh, El hombre que sube a la montaña, gracias a una tortuga y se hizo millonario, ¿vale? Que es estupendo, es un libro fantástico. Mi madre que está aquí al lado, que viene a cotillar. O oh, Libera tu mente, es Free Your Mind en in inglés, que es un libro de, de. es un diario, perdón, un diario de auto reflexión que puedes hacer en casa, yendo al tren, en el autobús, en un taxi, porque es un libro que vais rellenando ejercicios y que os van a ayudar pues, a empoderaros como persona y a superar estos momentos duros de la vida que todos tenemos, ¿de acuerdo? Los podéis contratar en Amazon o en Google Play. Enlaces, no hay que buscar enlaces, solo vais a mi página web CurlyMangue.com y podéis pinchar en el sitio, ponen los libros y vais a la, a la tienda, es, es store que hay allí, entonces ahí podéis ir directamente y clicar os lleva a Amazon, que es donde vais así a meter vuestra tarjeta de crédito, no en mi página, vais a meter en Amazon, que Amazon es, es, una, es una empresa ella es considerada a nivel internacional de venta online, ¿vale? Y es muy seguro y tiene todas las seguridades para que tú puedas comprar tranquilamente. O puedes ir a, a, mi, a mi página, perdón, a mi blog de motivación personal, Life Motivation, Life Coaching, y hacer un clic también en el mismo sitio, ¿vale? Para que las personas estén más interesadas en lo que es el interior más que el exterior vais ahí, podéis hacer clic ahí y también ese mismo enlace os va a llevar donde Amazon, a Amazon o a Google Play, ¿eh? donde podréis adquirir los libros que os he mencionado. Para aquellos que estén interesados en el thriller, os recomiendo la inspectora Carter, un largo verano de sudor y muerte. Es una pasada. ¿De qué va esto? Pues va de una inspectora inglesa que es trasladada a Madrid. Bueno, ella se traslada a Madrid. Porque busca la tranquilidad, pero para su sorpresa, aquí le espera ¿Quién? Un asesino en serie de su pasado. Y nada, se os recomiendo. Y un besito, yo os quiero. Por favor, dejar comentarios, mensajes. Y por favor, hablarme de mi de nueva luz, que me ha regalado una persona muy especial. Pero que para Selvi está bien, pero yo creo que para lo que es el vídeo, no me está convencido. Decirme cómo se ve la imagen, porque a lo mejor yo no soy mi objetiva en esto. Un besito. Pues quiero. Subo ahora mismo el vídeo. Chao.